Acaban de sa. No, no, yo no estoy ahí. Tampoco ahí. Si sí sabes que no estoy ahí, ponelo bien. Ahí está, hola. Es un chiste muy boludo, sí, lo tenía que hacer. Este. Salieron nuevos. Un nuevo scouting muy interesante. El Festival Spotlight Scouting. De Player Juice. Juice. Juice Your Destiny. La verdad es que es un desperdicio este. Este, ¿no? Sí. Este es un desperdicio para mí. ¿Por qué? Porque lo tengo ya maximizado el on. Aunque Setsuna dicen que es muy bueno, según leí. No sé quién me lo dijo. Le tendrías que haberlo visto antes y así darle un agradecimiento de decirme que que Canan Fest. Canan Fest no. Que Setsuna Fest es muy bueno. Pero también están las cartas que yo quiero. Las de Yu. No creo que las vaya a utilizar realmente. Pero yo las quiero. Empecemos. Son cinco pasos, si mal no recuerdo o si mal no vi. Son cuatro pasos, el último sería gratis, así que este video será cortito. Empecemos con el primero. No me dejan disfrutar la música. ¡Ay, mis ojos! Me entró una pelucita en el ojo, así yo no se puede grabar. No me digas que es uno solo. Bueno, son tres. ¡Ja, algo, ah, salgo, se me tilda. Yo si sí no juego más, Nico Festo, Canata Festo, eh. Esta yo no la tenía. Yo creo que es un robo a mano armada. No sé ustedes. Es un robo a mano armada. Les recuerdo que no, esto no es gratis. ¿eh? Esto, esto son horas de juego. Horas desperdiciadas. Ya Me conformo que, que haya dos. O sea, dejate de joder. Olas. Bueno, máximo. Ante último paso, o sea, de todo el ultra raro que hay, no me estás dando nada, no me estás dando ninguno, es una locura, es un robo, es un robo, robo, Robocop. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, saltealo a la mierda, a la mierda, Pero igual, sigue siendo un robo. Ah, este nuevo, no lo sabía, no lo conocía. Qué genial, yo lo quiero. Lo voy a poner en un póster en mi ventana. Ah, ya lo tenía. No me sonaba. Qué buena imagen. Qué grande, Karim. Bebe de Soa. Nada que ver. <risa> Shiny. Lock on. Buenísimo, no conocía esta Tengo tres, pero no la conocía de... ¿Cuánta? Qué buena imagen Si yo fuera muy fan Créeme que esto lo pondría en un cuadro Lo haría en un cuadro Che, cinco súper raros en un, solo... en un solo El último, que es gratis Ahora falta que este me dé Dos ultra raros, o sea De todo lo que salieron, o sea, todo lo que pagué No me dieron nada, y el, el gratis Me va a dar algo, ¿no? El otro me dio cinco super raros Este no me ninguno, ¿en serio? O sea, uno ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ahora vuelvo a empezar, o sea, querés que gaste más. Querés que gaste más. ¿Ves que son unos hijos de mil? Por Dios, o sea. Y decir que acá está este, ¿Eh? Ah, bueno. Y decir que acá está este. Que este también es el All-Star Festival. Pero si me des un, un, un player choose. O sea, dejate de joder. Mira, es lo mismo. Es lo mismo. Son lo mismo. Y no me dieron un shot. Es un robo. ¿Que ¿Los fans eligieron todo esto? Hijo de mil... No, yo no lo puedo creer. No, no, no, no. date bien a la... No se puede creer. No, no, no, no, no, no, no, no se puede creer para nada. O sea, estamos hablando de que es la primera vez que no consigo ultra raro. Que no consigo un ultra raro en un video. Están viendo un video que solo fue super raro en un scouting que era especial para conseguir ultra raro. Por Dios. Yu, déjame hablar. No, no, es que no se puede creer. Yo, yo no lo puedo creer. Estoy anonadado. Estoy atónito. Estoy atónico. Voy a decirle atónico y atórbico. Atórbico le voy a decir ahora. La put es que no se puede creer. Estamos hablando de un video. Está desperdiciando tu día, hermano. Está desperdiciando tu vida. Tu vida. Tu día con este video. Que no hay un terreno, Por Dios. Sansum Gusei nos vemos. No vemos la mierda. No. Ya ni siquiera merece el saludo. ¿Por qué? ¡Demonios!